Eso lo vimos en el Valle, lo vimos en el Meta, en el Huila. Finalmente, hacer las intervenciones que fueron necesarias para garantizarle a los colombianos lo que tenía que ver con el libre derecho a su salud, a la vida y al trabajo. Operación Valor, Serie Web, segunda temporada.